Uchilora, <risa> Felicidades, ¿cómo estás? <risa> Muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno, merecido. Contento, Destirioso. alegre. Qué bueno, te acompaño. Este... Oye, mira, ah, pero aquí están saliendo aguiluchos que yo no sabía que eran aguiluchos y nunca yo lo había visto. ¿Y esa, ¿y qué es esa bandera? Son Ahí tiene una bandera de las águilas. Eso bueno, es rarísimo. Sí. ¿Eh? No, no, él no había salido nunca, yo no lo había visto como aguilucha. Y tú trabajas... Aquí? <risa> <risa> <risa> nunca había salido. <risa> <No>. <risa> ¿Eh? Bueno, porque al, aquí, al, se, al, al, aquí se al, al, al, eh, aquí dificulta una bandera aguilucha. Señores, verdad. el personal técnico de es, del piso de este estudio, óigame, de Chepa no se llaman Eric Aybar. <risa> Bonifacio, Juan Francisco ya conavar Maico Navarro eh, bueno, bueno creo que eh, hay un Anderson Hernández por ahí eh, muy contentos obviamente ayer conversábamos aquí fuera del aire y ustedes recordarán que les decía que esos dos equipos estaban muy parejos y que nadie sabía lo que iba a pasar sí, sí, sí, sí. porque incluso eh, hubo periódicos que en los resultados de los juegos de anteayer los pusieron como si solamente hubiera ganado a Licey. ¿Verdad? Como, ah, sí. el, el glorioso grande y yo pero bueno, acá y no, eran, no fueron dos juegos que se jugaron. Sí, sí. Y, y ganó uno cada uno. Entonces, estaba 3 a 3. Ambos equipos habían sido capaces de ganar en la sede del contrario. Entonces. Señalaba, aquí no se sabe. Vamos a estar tranquilos y a esperar lo que pase, ¿verdad? Bueno. Entonces pasó lo mejor para los aguiluchos. Eh, lo primero es felicitar también a los Tigres del Licey, a su fanaticada, a sus jugadores, a sus directivos. Realmente, liceístas y aguiluchos gozamos cuando uno le gana al otro, porque los dos son muy buenos. Son muy competitivos. Sí. Licey es un rival formidable, formidable. Y la verdad es que los esfuerzos de una directiva, de un cuerpo técnico, de los eh, mismos jugadores, por mantener un equipo compitiendo durante un campeonato entero, Realmente en un, un juego lo gana cualquiera. Cualquiera gana un juego ah. de pelota. Entonces, resumir toda una temporada en un partido, eso puede pasar cualquier <risa> cosa. Esa es la pura realidad. Sí. Pero el IC trabajó para ganar y estuvo a punto. Sí. Entonces, eh, sigue siendo el glorioso. Obviamente, la gloria es como la placa, que hay que renovarla todos es, los años. Todos los años, si no, se pierde. sí, ¿no? Eh, Por lo menos ese año. Y entonces, ahora el Licey sigue siendo el más glorioso con 23 glorias, pero la 6 tiene, tienen 22, ¿verdad? Fíjate. No, 22-21. Eh, perdón, perdón, 22-21, sí. Sí. Fíjate que eh, hoy veo un periódico que la crónica del, del partido tiene más espacio dedicado a mencionar el tiempo que tenía las Águilas sin ganar, que el hecho de que ganaron. <risa> <risa> sí, sí, sí, sí. Entonces, lo que yo digo es bueno, pero está bien. A pesar de tener 10 años sin ganar, estamos a una corona para empatar. Sí, es cierto. Entonces. Sí, No y hay que reconocer, Uchi, también que en términos generales fue una buena temporada de béisbol, los distintos equipos, hicieron esfuerzo por integrar equipos competitivos sí. las directivas se, se fajaron los, eh, quizás lo que quedaron en peor situación fueron los gigantes que tienen que revisar la situación, las estrellas orientales como casi muchos años comienzan ganando pero sí. ya después eh, se caen lamentablemente, los gigantes conformaron un muy buen un equipo eh, bastante competitivo y los leones del escogido demostraron que es verdad que son duros de matar porque tú, se sí. estuvieron ahí hasta en el round robin. No hasta un juego de, hasta de, hasta desempate. Un juego de desempate. Con la salida. Oye, la salida pasaron muchas cosas para llegar. ¿eh? Sí. <risa> se, se pasó. O sea, es decir, que fue una buena temporada. Está el tema de las lluvias que afectó el calendario y es un sí. tema que habría que revisarlo para próximas temporadas. Ya lo hemos eh, conversado acá. Es un tema pendiente, como sigue siendo un tema pendiente eh, la, la, lo que pasa alrededor de la venta de taquillas, eh, el mercado negro, que es otro tema ahí que habría que revisar. Se anunció bueno, que a las 10 estarían disponibles ayer, en, en, en, en la ayer. taquilla, Ajá. y resulta que como a las 8 informaron que ya no había, ¿y cómo era <risa> sí. que ir? sí. Sí, sí, sí, ayer pasó eso sí, Lo sí. oí en Grandes de los Deportes Yo soy eh, sí, de seguidor cambio. de ese programa Me parece que es el mejor programa de béisbol Que se ha hecho en la historia en este país Y yo creo que en la bolita del mundo Sí Y bueno y, eh, eh, Ellos hacen un trabajo muy periodístico eh, Dentro de la crónica deportiva Me parece que es el mejo, el trabajo más profesionalmente periodístico Que se hace el de Grandes en los Deportes Ajá y a ellos no dicen nada que no hayan comprobado. Y efectivamente señalaron eso ayer, que dijeron que se iban a abrir las taquillas a las 10 de la mañana, pero mucho antes de las 10 avisaron que ya no había. ¿Cómo se explica? <risa> eso tiene una bueno, explicación. Pero eh, bueno. ese, ese es un pelo en ese sancocho, pero ese y, sancocho y, y, tiene muchos ingredientes buenos. Uh -huh. Mira, eh, hay... Eh, que tú estabas comentando de, de cada equipo a mí lo que me sorprendió bueno primero eh, el escogido estuvo a un pelo de pasar Ajá. a un juego también sí. que las águilas lo ganaron pero lo más sorprendente fue la caída de los gigantes en el, en el round robin porque tenían el equipo más ofensivo poder choque Velocidad, con muy buen picheo, y como terminaron en el primer lugar en la serie regular, escogieron primero en la ronda de, de nativos y en la ronda de importados. Y cogieron a los dos mejores pitchers ah. que había, a Eva Maglen y, y al cubano eh, Raúl Valdés. Realmente para mí el equipo que yo veía con más probabilidad de ganar era los gigantes pero son experiencias que se tienen que ir acumulando, uh -huh. ellos volverán porque tienen un excelente equipo Así es, eh, sí. de todas maneras hay algunas cosas que yo quisiera expresarlas aquí para que la liga las tome en cuenta primero felicitar a la liga dominicana de Béisbol uh -huh. Profesional, muchos logros miren, miren esto los jugadores de las Águilas no volvieron a Santiago ni pueden volver porque se montan en un avión a las 10 de la mañana sí. ellos vinieron con sus maletas pero eh, la liga encargó a Eric Almonte ex pelotero de contactar a todos los jugadores de lo, los otros cuatro equipos para tener eh, gente lista para reforzar al que ganara y consiguió el sí de 62 jugadores. Si no hubiera sido por esa previsión de la liga, claro. nadie sabe si el equipo ganador iba a llegar ni siquiera completo a la Serie sí. del Caribe. Eh, esperamos que los jugadores eh, del Licey que necesitan las águilas jueguen, son muchos los, los eh, buenos jugadores con mucha calidad, con mucha experiencia, y sin duda que se van a necesitar algunos de ellos. Y, pero si no, Eric Almonte tiene sesenta y pico de peloteros ahí listos para sí. reforzar. No estaban en juego, hay que decirlo, pero por lo menos ahí hay un personal preparado. La Liga también tuvo éxitos en muchas otras cosas. Eh, algo, Algunas cosas que todavía debe hacer la Liga, la liga, para que no se siga desestimulando a los fanáticos, debe trazar normas para la publicidad de las transmisiones de televisión. Señores, Ay, sí. lo que eh, comenzó... Ustedes sí. ven un juego de pelota en cualquier otro país, yo no voy a decir en grandes ligas. Hmm. Pónganse a ver un juego de la pelota de Venezuela o de la de Puerto Rico... O la de México, Cuba ni hablar, en Cuba eso no se usa. Ustedes no ven cintillos en medio de un juego, un letrero que te tapa lo que está pasando sí. y los cintillos de aquí van creciendo como unos espaguetis que sí. había antes. Ya te se casi media pantalla. Me, no, <risa> ya no es casi. No me. Ay. Varios cintillos de los que ponían llegaban prácticamente hasta la mitad, sobre todo en las transmisiones desde Santiago cintillos que te llegan hasta aquí y si el pelotero va un rolling tú no sabes lo que está pasando porque la bola no se ve señores cómo van a poner un cintillo en medio de la acción sí. eso es una cosa increíble es que eso no puede ser entonces y la otra cosa es también las transmisiones de Santiago que se interrumpen a mitad de juego para poner eh, una lotería me quejé aquí, tú, sí, tú correcto, recordarás eso, sí. En un partido que lo ganó el Licey Justo en el inning que el Licey Hizo la mayoría de las carreras para ganar <risa> ese partido Justo ahí Simplemente tumbaron, sin decir nada, ni siquiera con permiso ¿eh? Tumbado el juego y una lotería Es decir, <risa> le están diciendo al fanático Usted aquí es una basura Lo pisoteamos, lo barremos y hacemos lo que nos da la gana con usted ¿Usted quiere ver juego de pelota? Pues aquí le pusimos una trampa, ahora usted lo que va a ver es juego de azar. Ajá. ¿Cómo la liga puede tolerar una cosa así? Eso es alejar a la gente. A, eh, eh, los directivos de la liga no nos están viendo en este momento porque deben que estar Organizando. Pero por favor que viaje, alguien, que alguien se lo diga, ¿verdad? Sí. sí, sí. Eh, eso hay que corregir. Son de las cosas a tomar en cuenta. sí. sí. Es sí. urgente. Bueno. Puchi, tenemos que